Este vato loco debe estar zafado para venir aquí. ¿no? ¡Ey, puto! ¿Quieres otro fracaso? Vamos entonces ven por él, pendejo Se vayan a la verga los otros vatos, ese. Me las tendrás que pagar a mí ahorita. Acá.